Hola, me llamo Adrián Riera y en este vídeo presento mi proyecto de realidad virtual Rubik VR. Cuando me planteé la tarea de desarrollar una aplicación de realidad virtual, tenía claro que quería hacer algo para Oculus. Esta decisión no solo se debe a que ya tengo algo más de un año de experiencia tanto con el dispositivo como con Unity, sino también a que considero que los dispositivos de realidad virtual se encuentran en esa fina línea temporal que separa la tecnología que utilizan unos pocos de la que se usa de manera más masiva, como en su día los tuvieron los smartphones. No obstante, la idea de jugar al cubo de Rubik puede parecer un poco aburrida, sobre todo si se compara con lo que el usuario medio espera de la realidad virtual inmersa es decir experiencias trepidantes y llenas de adrenalina pero yo opino que cuantos más contenidos se les ofrezcan a los usuarios más rápidamente se extenderá esta tecnología en la sociedad quizás por eso y porque ya hace bastantes años que soy aficionado a los cubos me decidí a llevar este proyecto adelante La primera etapa consistió en el modelado del cubo, para lo cual utilicé el software 3D Studio Max 2014. Esto supuso innumerables ventajas respecto al entorno JavaScript en el que había desarrollado la anterior aplicación, principalmente debido a las herramientas que ofrece la interfaz visual de Max. Una vez terminado el modelado, el siguiente paso fue diseñar la interacción con el cubo en Unity 5. Lo primero que me planteé al abordar esta tarea es que no quería limitar el giro del cubo tal como hice en la primera aplicación. Después de todo, algo más de un año de experiencia con Unity 5 me ha permitido familiarizarme con la clase Vector3, la cual ofrece infinidad de métodos enfocados a la transformación de objetos en un espacio euclídeo, tal como es el entorno virtual en el que se desarrolla la acción. Así pues, en la primera aplicación que desarrollé en JavaScript, el cubo permanecía siempre orientado en la misma dirección, mientras que era la cámara la que rotaba alrededor suyo cuando el usuario deseaba girarlo. Esto simplificaba bastante el manejo de las distintas caras, pero a su vez suponía un problema. Era necesario escribir un código específico para cada giro y cada pieza. Es decir, si ahora, por ejemplo, quisiese hacer un cubo con más piezas, como por ejemplo uno de cuatro, tendría que reescribir prácticamente la totalidad del código. Por el contrario, en Unity he seguido que sea el cubo el que gira sobre sí mismo, mientras que la cámara, es decir, el sujeto virtual, permanece estática en la misma posición. De esta manera, el guión de interacción para el manejo del cubo es el siguiente. Paso 1. Seleccionar la pieza. El usuario hace clic sobre una pieza, con la que el programa guarda en la memoria la cara del cubo en cuestión y el vector normal de la misma. Paso 2. Seleccionar el conjunto de piezas. El usuario arrastra el cursor sobre el plano de la cara, con lo que se guarda un nuevo vector que permita al programa saber qué conjunto de piezas se desean girar. Paso 3. Girar el conjunto de piezas. Una vez guardados los datos necesarios, el programa calcula el eje y ángulo de giro a partir del producto vectorial de la normal de la cara y la dirección del movimiento del cursor sobre la misma. Paso 4. Finalizar el giro. Por último, cuando el usuario deja de presionar el botón del ratón, el programa restaura la rotación de la cara en función del ángulo más próximo. Aparte de la interacción con el propio cubo, también está la interacción con la aplicación, la cual tiene un guión bastante sencillo. Por un lado, si el cubo está resuelto o no lo está, y por otro, si el jugador está tratando de resolverlo o simplemente está jugando con él sin ninguna finalidad en concreto. Llegado a este punto, lo que quería evitar a toda costa respecto a la anterior aplicación es que el usuario realizase un giro no deseado por error. Para ello, me propuse delinear en todo momento las piezas o elementos susceptibles de ser modificados. De esta manera, el jugador dispone de la información visual necesaria para saber qué conjunto de piezas se dispone a girar. Por otro lado, me pareció buena idea incluir una consola para poder mostrar información sobre el estado de la aplicación. Es decir, si el cubo está desordenado, si el cronómetro está en marcha o si el usuario ha conseguido resolver el cubo. Por último, añadí unos sencillos controles y botones para poder desordenar el cubo o resetearlo, conocer los atajos del teclado, regular la iluminación o la intensidad de la música o poder cerrar la aplicación sin necesidad de quitarse el visor. Por suerte, esta parte del desarrollo no supuso ninguna complicación, en parte debido a que Oculus ya tiene las opciones de realidad virtual y visión estereoscópica, que automatizan completamente los procesos de mapeado necesarios para girar la cámara en función de la orientación física del visor. Un poco más peleaguda fue la parte de mapear el movimiento 2D del ratón para adaptarlo al espacio tridimensional de la aplicación, sobre todo en determinadas circunstancias en las que el usuario debía desplazar el cursor virtual a lo largo de un plano bastante perpendicular a su visión. Pero finalmente no me encontré con ningún problema que no pudiese solucionar con trigonomía geometría básica Ya desde el principio tenía claro que el entorno tenía que ser lo más neutro posible. Finalmente, y tras realizar varias pruebas, me decanté por integrar un plano a modo de suelo que pudiese iluminarse u oscurecerse en función de las preferencias del usuario. También decidí añadir unas partículas muy tenues en torno a la zona de acción para aumentar la profundidad y favorecer la sensación de presencia. Por último, el sonido es un factor importantísimo para potenciar esa misma sensación de presencia tan necesaria en las aplicaciones de realidad virtual. Por eso mismo, dediqué especial cariño a esa parte, buscando una canción relajante y grabando sonidos de un cubo real para pues cortarlos e incluirlos en la aplicación. No han sido pocas. Probablemente la mayor dificultad que me encontré es la manera en que Unity ejecuta el código. ¿Nunca os ha pasado cuando intentáis jugar a un videojuego muy antiguo en un ordenador muy nuevo que todo va tan rápido que es imposible manejarlo? Pues es muy probable que si no se va con cuidado en Unity suceda lo mismo. Este problema suele surgir cuando se utiliza la función update, que básicamente es llamada por el programa una vez por fotograma. Es bien sabido que dependiendo de la tarjeta gráfica o del procesador, la cantidad de fotogramas que el juego va mostrando cada segundo puede variar entre 30 o 300, lo cual influye sí o sí en la velocidad de ejecución del código. Por este motivo he tenido que tener especial cuidado en dónde escribía las instrucciones, sobre todo aquellas que tenían que ver con el movimiento de los objetos. Otra dificultad que me encontré a medio camino de desarrollar la aplicación fue que el programa tenía que hacer muchísimos procesos para calcular qué piezas debía girar, lo que devenía en situaciones muy desagradables en las que de repente el usuario estaba girando piezas que no debía. Por suerte llevar a cabo este proyecto me ha servido para descubrir algunos truquillos para gestionar mejor el tiempo de ejecución del código en Unity. Por último, y aunque no lo puedo considerar una dificultad, está el tema de la escalabilidad. Como ya he comentado antes, la idea inicial era hacer un programa escalable que una vez terminado me permitiese implementar cubos de distintas dimensiones, como el de cuatro piezas o el de 5. No obstante, cuando empecé a desarrollar el código encargado de detectar si el cubo está resuelto o no, me di cuenta de lo complicado que era hacer eso. Cada cubo, debido a su topología, tiene sus particularidades, con lo cual es bastante complicado hacer un código escalable en ese sentido. Desde luego, la principal mejora sería incluir cubos de distintas dimensiones o incluso variaciones del cubo de 3, aunque también me he planteado adaptar la aplicación a otro tipo de interfaces físicas para evitar el uso del ratón, como por ejemplo, Lip Motion o Mío. Realmente no sé qué impacto puede tener esta aplicación. Como ya mencionaba al principio, jugar al cubo de Rubik no es precisamente lo que se espera de una experiencia de realidad virtual inmersiva, lo cual no quita que haya muchos usuarios tanto del propio cubo como de la realidad virtual a los cuales les parezca interesante probar la aplicación. Lo cierto es que buscando en Google, Rubik y realidad virtual los resultados que aparecen poco o nada tienen que ver con este proyecto, de manera que no descarto intentar publicar la aplicación en la web de Oculus o incluso redactar una nota de prensa para enviarla a los medios especializados en ocio y tecnología. En cuanto a los posibles hacks o usos no esperados de la aplicación, no se me ocurre ninguno, salvo que quizás alguien use la aplicación únicamente para escuchar el tema musical, que por cierto es un tema de libre difusión que se distribuye en Jamendo bajo una licencia Creative Commons. Tanto el nombre de la autora como el título de la canción aparecen constantemente en la consola de la aplicación. Y por supuesto también podéis encontrarlos en la descripción de este vídeo. Como ya he comentado al principio, opino que los visuales de realidad virtual están a la vuelta de la esquina. Quizás para que se convierta en un producto de consumo masivo todavía hace falta la existencia de un contenido indispensable para los usuarios, como en su día lo fue el WhatsApp en los smartphones. Desde luego, Ruby QR no pretende ni de lejos ser ese tipo de contenido, pero no cabe duda de que cuantas más opciones y experiencias podamos ofrecer los desarrolladores, más cerca estaremos de iniciar de una vez por todas este nuevo y apasionante episodio en el mundo de la tecnología, el ocio y la multimedia.